Buenos días, tardes o noche. Eh, en esta ocasión voy a explicar algunos problemas mientras estuve imprimiendo esto y mientras de fondo... No quería hacerlo con... ¿Cómo se dice? Es decir, atoneando directamente aquí, es decir, con los agujeros, porque son más grandes, porque el que hizo esto lo hizo para poner inserciones, es decir, eh, roscas insertadas, insertables, mejor dicho. Y insertando la rosca porque los agujeros si no serían más o menos de un diámetro para una tuerca de que, eh, un M5 y si sí, yo voy a usar lo M3 como él dijo dijo porque así es. y si agarré la impresora y le quité un tornillo de lo de abajo y lo si lo enrosqué a ver cuál, cuál M era y, me, y es un M3 y aparte de eso me compré porque no sí Aquí, para donde va la fuente, necesitas cuatro tornillos. Si yo solo tenía que traer la fuente, nada más puedo poner tres. Y queda, es decir, no agarra muy bien por el espesor que tengo aquí. Entonces, al final, me compré más tornillos. Es decir, estos son los... ¿Cuál es cuál? Ok, están adentro la medida. ¿Estos son? Ah, esto es lo MT que está usando cuando está haciendo la batería. Ah, mira, no me había abierto, no puedo abrirlo. En fin. ¿Se ven? No, no se ve. En fin, estos son los M4. Yo tengo, pero tengo de. Creo que. Se, eh, unos 5 milímetros. No, 5 milímetros. Sí, 5 o 4 milímetros. Es decir, algo de algo de esto. Y tengo M3 de esto, eh, De este tamaño, así de este estilo. Que era para una cosa que necesitaba, me compré unos 30 de ellos o algo así. Empezaré con esto mismo, ya que lo tengo aquí. El primer problema que tuve con esto fue cuando empecé a imprimir. Empecé por el frente, la parte de abajo, aquí. No sé si se ve bien ahí. Eso ya es como arreglado, pero todavía no sé si lo dejaré así. O intentaré que se vea mejor de a futuro. O dejo solamente por un, como un recuerdo de que las cosas pueden salir mal. Eso era, es decir, al final ya, cuando estaba terminando. Es decir, toda esta parte aquí. Y además, como no la veía, como se estaba imprimiendo te estaba imprimiendo así, esta parte, esa parte de abajo, porque hice un, es decir, los es decir, que hace la, la, la, ¿cómo se llama? La cámara, eh, lo estaba poniendo un archivo aparte, y al final decidí subirlo como un video solo, porque si lo ponía aquí iba a ser mucha, mucha información en pantalla que estuviera apareciendo y no quería tanta, entonces, lo hice todo, mientras iba saliendo la pieza, le iba, como, eh, limpiando y todo eso, porque, a, a, a este ser modificado para ser impreso en una impresora más o menos medianamente grande Porque está la versión, es decir, si tú, tú tienes la, la Kingdom hay, decir, el que hizo el, el primer modelo lo hizo para que se pueda imprimir con el más Kingdom Pero yo no quería estar con la Kingdom solamente imprimiendo Entonces ya que tengo una Ender, si encontré a alguien que, los, que lo unió en dos partes Es decir, esto eran dos partes Yo después la lijé y la pegué decir, para lijarla tuve que usar una lija grande y moviéndola así y ya ir apareciendo por ahí como fue entonces lo elijé, lo pegué al principio no estaba pegando bien, entonces tuve que así quedarme por un rato apretando para que se mantenga unido y después eché por, lo, por el lado, por aquí, por fuera no quería para que no se veiera, así dañado pero como quiera ahí, ahí se ve un poquito el sucio ahí. bueno, en fin como quiera se ve la unión, así que un poco de sal, un poco de azúcar papá pa como, pa este. Eh, sí. quiero que quede bien pero al final está todo daño también no tuve en cuenta es eh, si la capa superior y me quedó así en la parte de arriba que se ve el diseño pero como no importa esto va hasta adentro y quiero más una función de rigidez no no estética estética la parte de afuera por eso también lo imprimí en negro y en naranja para que vaya juego con la impresora también entonces lo puede imprimir solamente en naranja o en el color que tú quieras y quitas los colores sí porque tiene una etiqueta delante, entonces eso es lo único que tiene de colores tú le quitas esa etiqueta y puede hacer que tenga cualquier color por ejemplo negro y la tapa se la pones rojas o esto lo pones rojo y la tapa la pone negra como tú quieras hacerlo entonces voy a empezar a también estos agujeros son de 4 milímetros entonces este voy a usar aquí para estos y para este que está aquí atrás voy a usarlo de 5.7 de, de tamaño 5.7 el tamaño exterior donde está la rosca porque este el interior es de 4.5 4.5 milímetros es decir lo que es el tamaño de esto entonces los otros que son los 5.7 es para poder enroscarla es... <risa> sí. también esta es la primera vez que hago esto a ver si puedo tengo la cámara de por medio entonces esto lo pongo en un sitio Y ya, ahí quedó. Entonces el otro. Tengo la cámara de por medio, por eso la estoy moviendo. No sé si al final está muy afuera o muy. No, te queda un poco más afuera. Ah mejor. También, al hacerlo así, tengo que me llegué de derecho. Por cierto, esas partes son, creo que. ¿sí? Pero yo ahí Si sí, tengo las mano un poquito húmedas. Y si yo cuando se enfriaron. Todavía sigue caliente Está calentando mucho ¿Qué temperatura está? Vamos a bajar a la mínima el lado. También tengo que separar un Más bueno Eso es que la punta Está suelta Entonces aquí la parte Ah, también me fijé Cuando al final Aquí Falta un agujero En esas en esa dos partes Necesito que me llegue ya Un A poder soldar aquí arriba Sin tener que dañar esto Aquí Y ahí falta un agujero Pero Ya cuando terminé Ahora con los me 4 Yo tengo pocos, pero necesito 8 para acá abajo y 8 para en el lado intermedio. Creo que todo lo voy a usar. Bien, cergarme. En fin, que okay, ya están todos puestos voy a terminar esto y después vuelvo para explicar algo de poner lo que va en el medio porque son, es los lo que van aquí es decir, en el medio aquí y explico rápidamente qué le pasó a la parte donde va el rollo que se me dañó que es un poco larga esa parte de explicar y ya voy ya por nueve minutos y quiero que esto no dure no más de 15 minutos esta. entonces ahora o a o, a parar, o tengo, tengo una cámara rápida o ya lo estaré poniendo por ahí o ya estará pasando y vengo para terminar entonces ya está aquí como vieron tuve que esta este lado la roca hacerlo un poco más para adentro y usted está tuerca para ver que quede de derecho porque no sé como la otra superficies es plana y también me quedó un poco de ahí alrededor de la rosca cuando le eso tengo que es removerlo para que asiente bien una parte con la otra entonces, como, le dije, no le dije, como no le dije, aquí voy a coger la tapa de abajo, la voy a poner y voy a poner un par de tornillos. Voy a hacer la rosca aquí, que me falta, aquí y aquí para directamente insertar, insertar los tornillos de la impresora. ¿Y qué más tenía? Ah, aquí solamente puse uno. No sé si al final poner los dos para cada lado, porque además este es el punto de apoyo en el medio que tiene. Estos son los agujeros que van a la impresora. Y... Esto ya te lo vieron, que más me falta aquí hacer, nada, es todo. Ahora voy a explicar los problemas que tuve con Andy, eh, el portarrollos, que es este. Si el portarrollos cuando lo estaba haciendo, yo lo dejé haciendo sin preso y se me dañó por toda esa parte. Eh, al final del de timeline si lo vieron, cuando despego el bollo de aquí, el bollo de aquí eh, lo despego. Después imprimí una parte, en el laminador cogí. Medí esto aquí con un calibrador, con el calibrador y, y saqué la parte, pero como esto Si se fijan, es esa parte ahí está bandeada Esta misma pieza se bandió aquí Este, este canto aquí ya no es recto Aquí hay, hay una pequeña deformación en esta parte Entonces esta parte se despegó un poco Y todo esto aquí se levantó Entonces esta parte mide menos Que midiéndolo por aquí, la pieza Entonces yo la medí por aquí Y tenía una medida correcta Entonces la medí por aquí y me quedó mal Intenté arreglar la pieza que imprimí como más o menos pude les Intenté cortar sí, con la pinza, intenté colgándole un pedacito, pero es muy complicado, era muy difícil Al final lo deseché, imprimí otra, o, otro, otra parte, más pequeña, sí, porque con esa ya, ya sacada pude ver la distancia del error que tenía aquí arriba Aquí, la distancia de error que tenía Entonces, lo que hice fue lijar esta pieza, con la, con la, ya teniendo una lija por aquí, grande la lijé para que quede lo más fina posible imprimí la otra pieza y esa pieza también la lijé y después me fijé cuando la, la estaba intentando pegar la deformación que había aquí que también se hizo en esta portada de, de economizador es decir, no no, hice, no le hice un ver porque también si le hacía un bolde, tenía que estar limpiando con la cuchilla y no quería todo eso y bueno, se bandió un poco al final me sirve porque hace presión en la pieza que había impresa que la parte de arriba del, de, del del, del, ¿Cómo se dice? Del perfil. Del perfil de aluminio. Este, este, si tiene esta forma. Yo lo hice, sí. Hay dos modelos. Hay uno que tiene un, un ángulo menos inclinado para ponerlo. Que quedaría como así. Yo, yo lo hice con el ángulo más inclinado posible. Para que sea, tenga más libertad. ¿eh? También aquí necesitaremos dos, dos rodamientos de 608. Z, Z, Z, creo que. Es. Si lo más común es que se usen impresión. Como mi impresora anterior, para el para filamento, yo usé de eso. Me compré 10. Tenía por ahí los otros rodando. Aquí van uno. entonces Y esto ya está hecho. Las partes. Estas. esto La parte de esto. Es decir, la parte que se ponen aquí. Son... Es decir, el que lo hizo, lo hizo. Que sean vacías. Pero yo dije, no quiero que sean vacías. Si no quiero que entre... Cualquier cosa puede entrar. Porque la fuente va a estar dentro suelta. También hizo una tapa... Que no tenía nada, que solamente era una tapa yo dije, si, si, si es para que se ventile, no lo tapes toda la salida, entonces yo dice, Di, usaba unas medias que compré en el tridólar y se la puse, si la pegué todo el contorno, la fui pegando en cada uno estos son los pequeños estos son los que van adelante, los dos que van adelante y el que va atrás, aquí tengo los que van en los lados, y mientras lo estaba haciendo se me dañó uno, en una esquina aquí, se le hizo un agujero entonces yo dije al final, ok. Este será el que voy a sacar el cable por aquí, porque no, si podría poner el cable por dentro de la impresora de alimentación y directamente que no hay un cable saliendo. Pero ya que tengo una, una, una fuente de 12 volts ahí y a veces la utilizo para algunas cosas, mejor dejarla. Si mejor poder conectar el, el plug y con el mismo plug conectarlo donde yo quiera conectarlo. Entonces aquí uso, uso una, un pedazo de media para que quede doble y por ahí entrarlo el cable. Se ve la UR, sí, ahí se ve. Por ahí mete el cable y saca el cable para afuera. Esto va a a presión, no necesita nada. Y... Ah. Esto es para el ventilador que lleva la impresora abajo. Si sí, el creador original lo hizo con dos para que se ventile mejor, yo solamente voy a poner uno. Es si en el, la persona que lo hizo, el que estaba dividido en dos partes, más para poder imprimirlo con una Endel 3, con una impresora más o menos de esas dimensiones. ¿eh? Eh, yo al final cogí su modelo y lo hice de un solo y para, entonces todavía me va con un M4 a la fuente, agarrado, por eso también necesitaba más tornillo Puse, ya que estaba con esto, en la parte superior le hice vale un poco entonces para que el husillo que mueve el eje Z no se moviera si sí, encontré tapea también por ahí y la hice, se me dobló un poco al final a la parte de abajo pero entra a presión Está bien. Lleva también aquí un rodamiento. De lo mismo que lleva esto aquí. También imprimir el, eh, el tubo aquí en negro para que combinara. Y ya así va quedando todo. Y solamente me falta. Creo que al final pondré los dos lo que me faltan de esto. Y procederé a montar la impresora. Y se ha montado la impresora. Entonces todo. Ya aquí están las aplicaciones. De los problemas que tuve cuando estaba imprimiendo esto. Y cómo lo arreglé o resolví y la cosa para que esto sea un poco más más, no, no bien sino, te más protegido lo que está adentro y se vea mejor por fuera a la luz, no es al final poner luces que estaba pensando, poner una lucecita por ahí adentro para que ilumine y se vea chido ahí de colores, pero creo que eso lo haré muy muy después, por ahora no, no lo voy a hacer eso es todo, gracias por ver este video suscríbanse por favor eso me ayuda, eso me ayuda para saber que hay personas que les gusta mi contenido y, lo, y les gusta verlo, y adiós